Todo lo que busco Con pues solo presión Un botón Eres todo lo que necesito Si me dejas entrar En tu corazón Quisiera estar siempre a tu lado Ser lo mejor Conmigo viajar y el mundo Sin un avión sin una Más. Yo tengo el anillo y la fecha segura Tú eres tan linda, otra como tú no hay Mi princesita, siempre te voy a cuidar De piel bonita, canela, dulce pa' probar Y quiero besarte siempre al despertar En casa de campo mirando la estrella cuando cae la tele Queremos lo mismo, no somos iguales y nadie nos puede entender Barato caro, si estamos juntos es como luna en miel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 Deseo lo no, que un día soñé